Por ahí la palabra dice que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, en la izquierda lo que hace la derecha, significa lo que yo entré y en el amor del Señor. Y ejemplo, hermano querido, me acuerdo que en paz descansa, una amiga, ella era soltera, ya y tenía un buen pasar, y ella me decía, tiene, yo ayudo todos los meses, a mí no me piden para aquí, yo ayudo, ¿y cómo lo hace? Pues un día me contó, me dijo, ¿sabes lo que hago? Me tomo un tomo